Mención del Salmo 91 Ok, pues ya estamos en vivo Y a todo color y Saludamos una vez más a sus amigos Así es, sus amigos de siempre Elida Madrigal Y Rafael Cavazos Y pues nos da gusto que estén con nosotros en este momento Hoy, hoy es un momento sí, especial también. El tema de hoy es Un momento de meditación Reflexión y oración En vivo Sí, a mí y, menos, y vamos celebrando sí, eh, algo de lo que aconteció con uno de los videos que acabamos de poner de un momento de, de, de, de oración eh, nos ha pedido que, que oremos pero hay alguien en particular que, que nos pidió eh, tienen problemas con el covid uh -huh. Así es. Y ellos son pastores allá en México, en la pequeña población de Nuevo, León. Eh, de, de Nuevo León, sí. Y qué mejor que tomar un tiempo para orar, pero no solamente por ellos, sino por toda la gente que pudiera estar en una necesidad. Y a nosotros nos ha gustado siempre tener los, los tiempos de, de oración y hoy es uno de sus días pero así como vamos a hacer este espacio de hoy este programa eh, nunca lo habíamos hecho eh, lo, lo, lo hemos hecho a través de video pero así en vivo uh -huh. como lo estamos ahorita en esta plataforma no, nunca nunca lo habíamos hecho en eh, la radio sí en la radio sí. En la radio, en sí. la radio no, cientos de veces. En la radio era, era en vivo. Sí, uh -huh. en, la, en la radio siempre fue en vivo, sí. Este, Entonces, ¿qué, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar meditando, orando, reflexionando. Hay, hay motivos, hay razones, hay... Así es. Hay un motivo grande, fuerte. Uh -huh. y, y para empezar, quiero que empezamos re reflexionando y tanto. Amén, así es. Me preocupa, así, me preocupa o nos preocupa eh, una unas palabras que dijo el, el presidente de México de realizar clases de una manera regular en México, a como está ahorita la pandemia, a como está ahorita la, la crisis de la, de, la de, situación de del, COVID del COVID y todo eso, uh -huh. y que eh, por más de un año han estado la, las escuelas cerradas y la Así poca es. inversión que se está haciendo en eso para estar las, las, las escuelas ah, restauradas abierto y todo, como si no pasara eh, nada. Pues no me, me parece una locura, claro, claro, me parece una locura de, de, de lo que está aconteciendo y eso me motivó también eh, y, y luego que unos pastores en México si estén con el covid no no no lo tienen a nivel fuerte porque están en sus casas no acabo de fallecer un hermano tuyo sí, de, de, fallecer de esto mi hermano eh, y uh -huh. él estaba bien pero fue una consulta y se contagió porque él estaba bien y se nos fue rápido y más por la edad que ya tenía 88 años, pues ya, ya, sí. ya estaba avanzadito. Sí, sí. Entonces, este, pues sí, sí. Eh, no, nos duele que, que esas cosas acontezcan. Y como parte del público que nos que, vea, que nos, ve, nos escuchan, México es el país número uno que, que, de la gente que nos ve Colombia, Estados Unidos y otros países ¿no? Eh, entonces ¿cómo no tomaron tiempo de oración y reflexión? porque hace falta hace También falta simple sí. y sencillamente hace, hace falta claro que sí hace falta eh, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues meditar, orar, reflexionar. Amén, así es. ¿Por qué? Porque esto es por el bien de todo el mundo. Por el bien de todos. La India también tiene muchos problemas, en Italia, en, en Francia. Sí, esto es en, ya en sí, mundial. Sí, sí. ¿Dónde no? Sí, en, sí. Allá en, en, en China... Eh, una serie bajos. de inundaciones tremendas que ha habido eh, donde han fallecido muchas gentes muchos destrozos en qué partes del mundo no hay ahorita una necesidad la situación ambi ambiental ya está muy algo de lo que tremendo. escuchábamos este con respecto a lo que la escritura enseña y dice Ajá. Con respecto a, a las pestes, uh -huh. las pestes eran enfermedades, sí. e e era, eran, eran plagas, eran, eran plagas. Epi epidemias y, y, y to todo eso tremendo. Y el COVID agarrando nuevos, nuevos formatos, como ahora que el Delta y no sé cuántos más. N nuevos nombres. <ríe> sí, sí. Eh, ¿en, ¿En qué se convierte? Pues en nada. Eh, Son como las pestes, las, las, la, peste, las plagas. Sí. Uh, las plagas, exacto. Sí. Entonces, ¿y eso que trae como consecuencia? Muerte, destrucción, pobreza. Sí, porque este, todo se estanca, la gente no puede trabajar, pierden sus trabajos y, y se viene todo abajo. Aquí en Estados Unidos ha, ha sido un problema serio el, el hecho de que fuerte, eh, ha habido un... El confinamiento de millones y millones de... bueno Hay, hay empresas grandes que, que están quebrando, están cerrando. porque Sí, por la, por, la gente, porque no no, no pueden trabajar, eh, por los sí. contagios. Y, y, es, la, es, y las ventas pues, es, se paran por lo mismo, porque pues... La no, economía no, se no. baja por lo mismo. E exacto. Definitivamente. Entonces, esto se ha convertido en un gran problema. En un gran problema uh -huh. Entonces, el motivo de orar, hay muchos. Hay muchos. Y. Así es. Así vamos es. a ver ahí en Segunda de Corintios. Sí. Digo, de, de Crónicas, perdón. Uh -huh. eh, Vas a leer un pedacito ahí nada sí. más. Eh, sí. Sí, Segunda de Crónicas, eh, voy a leer ahí del, del 12 en adelante nada más. Uh -huh. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eh, que el Señor nos dé en este momento la, la palabra del discernimiento para poder entender y darles palabra de, de, del Señor. Y dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y, y aquí hagan de cuenta que somos prácticamente lo mismo. Uh -huh. El Señor es que ha escuchado nuestras oraciones. Sí, amén. Y es como una casa de sacrificio. Uh -huh. Para que pregonemos, oremos y podamos bendecir. Amén, amén, a los amén. Pueblos. Así es. Okay. Así es. ¿Y, sigue? y dice, y si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Fíjate. Tremendo. Sí, si, y si mandaren. Satanás hace su trabajo. Sí, claro. Pero también es que el Señor nos está dando a entender y a saber uh -huh. lo que puede acontecer, lo que puede suceder. Sí. ¿Verdad? Entonces, nosotros vamos a clamar a Él. Para que todo eso se revierta a bendición. Sí, amén, okay. amén. Y al 14 dice, si se humillare mi pueblo. Ah, ahí está el punto. Si se humillare mi pueblo. Ahí está el punto, eh, amado, amada. Tenemos que humillarnos, humillarnos delante del señor. señor. Y fíjate lo que sigue diciendo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. En invocado. cual mi nombre. Mi nombre. sí. Tenemos que, que estar bien conscientes de, de que Dios es Jehová, el Dios el grande, Dios fuerte. Y además la escritura enseña, enseña y dice también que si algo pedimos en el nombre de Jesús, Él nos lo, no lo da. Él nos lo da, amén. Y okay. oraren, y oraren, y en mi rostro. Ok, Fíjate, o, otro punto bien importante, orar y buscar el, el rostro, rostro del, del Señor. Señor. Sí, aleluya. Orar y buscar el rostro del Señor Amén. Muy Y te pregunto a ti, mi amada Muy Te pregunto a ti, mi amado ¿Tú lo estás haciendo? Dime la verdad mm. A mí me podrás engañar Pero a Dios no mm -hmm. es El no tomar el tiempo De invocar su nombre De orar mm. y buscar su rostro Y buscar en mi rostro no va a acontecer nada. Y, y sigue diciendo? Y se convirtieron de sus malos caminos. Ah. Se convirtieron. O sea, que dejen el, el, el, el camino malo donde andan. Ajá. ¿Sí? Entonces dice: Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, imagínate, mi amada. Imagínate, mi amado. Si le hacemos caso a Dios a, y por lo que él dice en su, en su santa palabra. ¿Qué, sí, qué, va, ¿Qué va a pasar? El sí, Señor no. va, va a bendecir. Amén, amén, así es. El Señor va a bendecir, no, no, no hay de otra. Él nos ama. Él nos ama. Por eso Dios es humano en ¿eh? Cristo Jesús, por amor a nosotros. Sí, amén. Los, los seres humanos. Amén, amén. Aunque estoy, estoy hablando... Cuando te dan, nosotros no nacíamos claro. a, a, a Jesús ya tiene más de dos mil años que vino Entonces Es importante Entender, comprender Y, y analizar Lo que la escritura enseña Y después y pues estamos reflexionando Porque queremos ya empezar a orar Amén Entonces dice Ahora estarán abiertos mis ojos Y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Entonces ya, ahorita, ya se está cumpliéndose aquí la palabra. Ahora están abiertos mis ojos, atentos mis oídos a la oración en este, en lugar. este lugar. ¿Valdrá la pena orar entonces, mi amada? ¿Valdrá la pena orar entonces, mi amado? Por supuesto que sí. Sí, amén. amén. Por supuesto es. que sí. Entonces... Vamos a orar, vamos a orar, y eh, vamos a poner en las manos del Señor a sus siervos. Sí, amén. Los que estén ahorita pasando por un problema de salud. Así es. La hermanita que me, me escribió, está en al frente de una obra. Sí, así es. Y lo menos que podemos hacer por ellos es acudir ante la presencia de Dios para bendecirlos. Amén, amén. Y declarar sí. a sanidad. Amén. Yo me estoy tomando de la mano aquí con mi esposa, que estamos Ganado juntos. Amado y glorificado sea su santo nombre. Y luego voy a, pedir a mi esposa que haga una primera oración en favor de todos los que estén ahorita pasando por un problema de salud, sobre todo de COVID. Amén. Padre, le alabamos, le glorificamos, Señor sí, La honra, Santo. la gloria y la alabanza sean dadas a usted, sí, mi Señor Padre, en este momento, Señor, nos allegamos al trono de su gracia, Señor Sí, padre. Para mí. el oportuno socorro, Señor Mire, Padre, la necesidad que hay en su pueblo, Padre Oh, señor. Mire, Señor, tanta, tanta necesidad que hay ahorita con sí, este padre. problema, Señor, de, del COVID, Padre Santo. Padre, le pedimos en el nombre de su Hijo amado, que usted, Señor, toque con su mano de poder, Señor. Oh, sí, Padre Santo. A esta familia, Señor, que, que nos han llamado, Padre, para que oremos por ellos. Padre, toque con su mano de poder. Que ellos oh, sí, padre, sí. salgan, Señor, de este problema, porque nada imposible hay para usted. Toque con su mano de poder, Padre. Que el poder de su Espíritu Santo pose, pose, Señor, en sus vidas, en sus hijos. Padre, orando también por las familias que están pasando por este problema, Señor, del COVID. Usted cúbrales. Cúbrales de todo mal, protéjales, oh, sí, Padre, por esa sangre vertida en la cruz del Calvario. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, toque con su mano de poder, porque nada imposible hay para usted. Así es, Señor. Los que están en, en, en los hospitales, Padre Santo, pasando por este problema tremendo, Sí, de, ...de este COVID... ...Padre, oh, sí, usted sí. sea con ellos... ...sea con ellos, Padre... ...levánteles oh, padre. con su mano de poder... ...levánteles, Padre... ...en el nombre de Jesús... ...orando también, Padre... ...por los doctores... ...por las enfermeras, Señor... ...que están cubriéndolos, Señor... ...Padre, sea con ellos... ...protéjalos, Padre mío... ...proteja, proteja, proteja, Señor... En el nombre de Jesús Por esa sangre vertida en la cruz del Calvario Padre Y gracias le damos Señor Porque nada imposible hay para usted Así es. El señor. poder de su Espíritu Santo Pose Pose Señor Aleluya. En estas personas Padre mío En las personas que estén viendo y escuchando Señor Este video Padre Sea con ellos Padre Pero que haya un arrepentimiento genuino en sus vidas Padre y usted, usted sana su cuerpo, sana su tierra. Padre, gracias le damos por su grande amor y su grande misericordia, porque no estamos solos, Padre, no estamos solos. Usted está con nosotros. El poder de su Espíritu Santo, Señor, obra maravillosamente, tan solo si podemos creer. Padre, gracias por su grande amor y su grande misericordia, en el nombre poderoso de su Hijo amado Cristo oh, sí, Jesús, oramos. Bien. Aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya. Y amén. Amén. Amén. amén. amén. amén. Vamos a continuar, Señor. mis amados. Alabamos eh, su santo nombre. Aquí cuando habla, si se en mi pueblo, sobre lo cual mi nombre es invocado, y orar ni buscar mi rostro. Es obvio que está hablando de un pueblo que, que le conoce. Que le conoce, amén. Pero ¿qué pasa con el pueblo que no le conoce? No puede tomar esa acción. No, no, no, no puede. No puede tomar esa acción. Entonces, los gobernantes de los países no todos tienen el conocimiento de la palabra del Señor ni todo el pueblo tiene el conocimiento del Señor e eso es lo, lo, lo más trágico Sí. entonces cuando las poblaciones, las ciudades los países no tienen todo el conocimiento de las cosas del Señor o de la palabra del Señor esto se complica se complica ¿Por qué? Porque no saben a quién acudir. Y se van por lo que los gobernantes dicen. Sí. Sí, definitivamente. Nada más que cuando la, la, la Biblia nos da algunos ejemplos. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando un ciego guía a otro ciego? Pues los dos van a, a caer. Entonces, si un gobernante no tiene el conocimiento de Dios y quiere guiar a ese pueblo... ¿cómo lo va a hacer si él para empezar está ciego? Pues sí. Porque quien tiene el conocimiento de Dios actúa como único de Dios. Claro, claro. Definitivamente. Y si la persona que está al frente de un gobierno no está actuando como único de Dios, está actuando de una manera humana totalmente. Y es por eso que hay tantos errores, hay tantas fallas. En, en, en esta vida, así es, definitivamente. Podemos ver dos cuadros muy tremendos. Así lo, lo voy a comparar de esta manera: nada más, dos pueblos, nada más: Cuba, Venezuela. Hay hambre, hay miseria. ¿Por qué? Porque son pueblos que no tienen el conocimiento de Dios, dos gobernantes. Así es, definitivamente. Entonces, la gente ha que, tenido que recurrir hasta, hasta tratar de sacar algo de alimento uh -huh. hasta de la misma basura. Sí, sí. En todos los países siempre hay ricos, pero ¿quiénes son los que son ricos? Los únicos que son ricos en esos países son los que están en, en los gobiernos. O, o tienen jerarquía. Sí, que tienen el, el, el, el poder. Uh -huh. El pueblo no. No. Entonces, ¿y cuántos pueblos más se van a convertir como un como una Cuba, como, una, un, como un Venezuela? No sé cuántos más. México está en ese peligro. Perú está en ese peligro. El Salvador está en ese peligro. Guatemala está en ese peligro. Nicaragua está en ese peligro ya. Ya está en, eso, en ese problema Nicaragua. Pero ¿cuántos pueblos más? Así que oremos para que Dios toque a sus gobernantes. Sí, amén, amén. Así para es. que vengan al conocimiento de Dios y puedan ayudar mejor al pueblo. Padre Estén Santo. Dios eterno. nombre, Señor. Señor, su nombre, Padre bien. Cuando podemos ver ahí lo que dice su palabra en Mateo 7, 7 y 8. Sí, Pedir y se os dará. Buscad. Y hallaréis. Sí, y hallaréis. Aleluya. Llamad y se os abrirá. Sí, Señor. Porque todo aquel que pide, recibe. Sí, sí. El que busca, haya. Y el que llama, se le abrirá. Sí, señor. Pero ¿cómo pueden clamar así, Señor? Aquí es que no le conocen. Oh, santo, Santo, eres Jehová de los ejércitos. Pero siempre en todos los pueblos, en todos los países, Señor, siempre hay alguien sí, que tiene conocimiento. Aleluya. Sí, Fortalezca señor. los que tienen conocimiento Amén. para que ellos también puedan orar, clamar y gemir delante de usted, Señor, para que esto empiece, Señor, como una onda. Que empieza a crecer, y a crecer, y a crecer, y a crecer, y a crecer. Para que todo el mundo sea alcanzado. Sí, Padre. Con su bendición. Sí, señor. Padre mío. Eterno Dios. Aleluya. Alabamos. Al en ese Santo nombre, nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendecimos, Señor. Sí, Señor. En su preciso nombre. Aquí es que le conocen. Sí, mi Cristo, gracias, padre. Aquellos, Señor, que están conscientes de la necesidad de tener que venir ante su presencia. Sí, Señor. Para ser escuchados. Para ser oídos, Señor. De este clamor, de esta necesidad. Sí, señor. Extienda su oh, mano de poder, Cristo, Señor, sobre su señor. Y de todo el mundo, Señor. Porque el, en el globo terráqueo, Señor, en todos los países hay problemas ahorita. Sí, mi Cristo. Pero padre, padre Santo. Poder, señor, al reflexionar. Hay al meditar. Genuino y sincero delante de usted, Señor, padre, no podemos más que pedirle. Sí, Señor. Que usted obre maravillosamente, Señor. Siempre hay alguien que está allí, en algún país, en algún pueblo. Sí, señor. en alguna comunidad que sí le conoce y que está orando nos unimos y hacemos fuerza con él señor. o con ella o sí, con señor. ellos y clamamos a usted Señor sí, padre. para que usted pueda obrar maravillosamente Señor para que usted pueda Señor hacer milagros y maravillas sí, mi Cristo. y que toda epidemia Señor Sí, señor que está azotando plazo, a las naciones toda pestilencia señor Sea erradicada totalmente señor es reprendida y que venga la paz venga Jesús, la salud sí, señor. venga el bienestar sí, mi Cristo. pero que usted señor toque la vida también de sus gobernantes sí, señor. y que le reconozcan a usted como el, el Dios grande fuerte y todopoderoso y sí, que ellos señor. están ahí nada más de pasada Así es, Padre mío En el nombre de Jesús Y que se preocupen verdaderamente por el pueblo Señor no, mi Cristo, maravilloso es su nombre, Cambie señor. mentes Cambie toque, corazones señor, Toque con su mano de poder que Para usted miedo. nada es imposible, Arrepentimiento Señor genuino y sincero delante Para de usted nada padre. es imposible, Señor Sí, Señor que dice también ahí el Señor en Isaías Y antes que clamen Responderé yo sí, señor. Y aún mientras que aún hablan Yo Habré oído Sí, aleluya, glorificado sea su nombre Y aquí estamos Señor Precisamente sea, con ese la... plan Con ese proyecto Con este propósito Señor De que usted responda Sí Señor De que usted Señor Extiende su mano de poder sobre los pueblos. Santo eres, que Y traiga sanidad. Traiga bendición. Sí, Señor. Traiga prosperidad. Mi Dios bendito. Bendito sea su nombre, Señor. En este momento, Señor. Por siempre, no podemos señor, menos por que siglo, darle siempre, honra, señora. gloria y alabanza. Sí, Señor, honra, gloria y alabanza sean dadas. A usted, y perdone, Señor, mío. todas nuestras faltas y todos sí, nuestros señor. errores. Perdónenos, Señor. Todos nuestros perdónenos. pecados. Sí, Señor. Y que busquemos eso, no, de su señor. rostro. Que vengamos ante su presencia, Señor. Sí, Cambiados, transformados. De su porque nos hemos arrepentido genuinamente. Y que reconocemos que le necesitamos, Señor. Sí, Señor. Padre Santo y gracias, Eterno y Maravilloso. Señor, por su grande amor y su grande misericordia. Muestre su amor sobre este mundo. Donde habitamos ya muchos millones y millones señor. y millones de, de seres humanos donde también conocemos y sabemos Señor sea su Santo que Cristo. hay muchas religiones en el mundo que nada tiene que ver con ustedes sí, que no están buscando realmente de, de su presencia sí, mi Santo eres, señor. pero Señor toque vidas sí, toque, señor, toque vidas Padre y que esos misioneros, los señor, que personas, mundo, señor, que andan alrededor del mundo, hagan un trabajo señor. excelente para que haya conversión. Sí, señor. Y cuídeles y protéjales, Señor. Y a cada siervo suyo que está al frente de una congregación, donde quiera que sea en el mundo, Señor, cuídele, guárdele y bendígale. Y por sobre todo, Señor. Deles la confianza y la seguridad De que si ellos también buscan de su rostro Y se arrepienten de cualquier error sí, que hubieran señor, cometido sí, Usted pues les va a perdonar Aleluya. Y les va a escuchar sí, mi Y les va a bendecir sí, Y va a bendecir también a sus congregaciones Aleluya. Y Padre Santo Glorificado sea su santo nombre padre, Que la iglesia se fortalezca Que la iglesia se fortalezca, Señor. Sí, padre, y que, que deje de fortalecida, ser Señor. Como un bebé que siempre está requiriendo de que le den una lechita. Sí, mi Cristo. Que se fortalezcan sí, de tal forma, de tal manera, mi Dios. Señor. Sí, mi a que se preparen, a que se capaciten y que haya un crecimiento espiritual. Sí, Señor. Para poder clamar y que admira sí, ante sea, usted, Señor. Eterno. Y que usted sí, dé la respuesta. Sí, Señor. Gracias, Padre, por su grandeza. Que dejemos, Señor, las cosas vanas. Que dejemos todo aquello, Señor. Que dejemos sí, aquello, señor. Señor. Que ya la, le la lechita. Y que podamos comer más sólido. Sí, Señor. Para que nuestros cuerpos sean más que fortalecidos sean más espiritualmente. Señor. Nutridos, sí, Señor. ¿Cuánta falta Lo hace mi Dios? Santo eres, Dios si que de como pueblo entrar. suyo, podemos crecer, podemos fortalecer, para sí, poder clamar eso. y poder decir a Satanás: fuera de aquí, Repetido fuera de eres. nuestro contorno. No tienes parte ni suerte en nuestras vidas, en nuestro contorno, y Padre Santo, en la gente. Y que seamos un pueblo sí, preparado señor. para un día estar en su sí, santa presencia. En el lugar que usted tiene ya Aleluya. preparado, Señor, por su nombre Sí, hijos. Señor. Alabamos en ese nombre que es sobre todo el nombre. Alabamos su santo y En el por su nombre, Cristo Jesús. Sí, Señor. Aleluya. Gracias, Aleluya. Padre. Gracias, amén. Señor. En el nombre amén. de Jesús. Amén. amén. Glorificado sea su santo nombre, Padre. Amén. Gracias, amén. Señor. Vamos a continuar. Ya, ya. ya han pasado 30 minutos. Y eh, queremos que usted, Señor, haga una obra maravillosa. Que este Señor sea con Dios. nosotros. Sí, amén. Amén, amén. Mi Dios, bendiga nuestras vidas. Sí, Señor. Bendiga nuestras vidas, Señor, de tal forma, de tal manera Que Usted, mi Dios Pueda bendecir A toda nuestra gente Sí, aleluya Y mi Dios, aleluya. le damos honra Le damos gloria y alabanza, Señor Sí, Padre, honra, gloria y alabanza Se si han a usted Oh, Padre Santo, gracias Aleluya muy, muy importante, muy importante acercarnos al Señor. Estar siempre en, en, en su voluntad. ¿Cómo, ¿Cómo hallar la voluntad de, de Dios? Uh -huh. si, si, alguno, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, piden a Dios, el cual da a todos abundantemente y se reproche y le será dado. Ahí nos no, dicen Santiago 1.5 y, y precioso, precioso es el Señor. Te haré entender, dice, y te enseñaré el camino en que debes andar. Dice, y sobre ti fijaré mis ojos. Qué, qué, qué precioso, qué precioso es el Señor. Él nos ama. Ahí nos lo dice, ahí en el Salmo 32, 8. Y bueno, pues... Uh, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, verso 105. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y mm -hmm. la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen.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 Y, y todo, todo te saldrá, todo bien. saldrá bien. Maravilloso es el nombre del Señor. Y, y grande en amor y grande en misericordia. Amén. Pero tenemos que estar en obediencia. Es mejor la, la, la obediencia que sacrificios. Amén. Lo dice? Amén. Así ahí es. En, eh, bien, de, ahí de, en Isaías. De que hay necesidad. Hay necesidad. Pero déjame decirte algo, mi amada, mi amado. Aleluya. Cuando tú y yo y todos nosotros, los que conocemos del Dios grande, fuerte y todopoderoso, y hagamos su perfecta voluntad, este mundo cambia. Amén. Así es. Este mundo cambia. Yo quiero volver a, a esas personas que Dios utilizó para que de los escritos viejos, de los antiguos, pudiéramos tener ahora nosotros una Biblia que La palabra pod también. podamos verla, entenderla, comprenderla para poder tratar de vivirla. Que así seamos nosotros como esos hombres que dieron sus vidas. Sí sufrieron, fueron martirizados Así es. Fueron sacrificados Fueron hasta la hoguera Fueron a la horca los, los decapitaron y e, e hicieron un montón de cosas con ellos Definitivamente Pero Dios Puede darnos a nosotros también La victoria y la bendición Para poder interceder Por nuestros pueblos Sí, amén, amén, así es Imagínate tú también Por eso quiero que crezcas espiritualmente Que te fortalezcas espiritualmente Para que puedas ser un guerrero una guerrera En las manos del Señor Sí, amén Porque juntos vamos a hacer la obra Juntos no es nosotros nada más, no, no, no, juntos. No, no, no, juntos. Juntos, juntos con, con los pastores, con las pastoras, con, con los hombres y los mujeres ciervos, los que ciervos. están al frente de alguna congregación, por pequeñita los que sea. Siervo del Señor, sí, amén. O, o por gigante que pudiera ser. Pero que juntos podamos hacer la perfecta voluntad del Señor. Aleluya. Dios está buscando obreros. Todavía el día de hoy el Señor está buscando obreros que quieran ir con Él. Así y es. que puedan predicar su palabra. Únete. Únete. Y reconoce al Señor como tu Dios. Acepta al Señor Jesús en tu vida y en tu corazón. Ay, y dile, cámbiame, Señor. Transfórmame. Santifica mi vida. Amén, amén. Para Así poder es. ser útil en la obra del Dios Altísimo. Alabado y glorificado. Tú Señor, también Santo, lo Santo puedes malo, hacer. Señor. Te necesitamos en este campo. Te necesitamos. Ya también está lista. Pues vamos a terminar con otra oración más. Sí, amén. Voy a pedirle a mi esposa que haga una, una oración más y luego yo termino con otra más. Eh... Voy a hacer mención aquí del, del Salmo 91 uh -huh. Nos dice El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra Del Omnipotente Amén Diré yo a Jehová Esperanza mía y castillo mío Mi Dios ¿En quien confiaré? Él te librará Del lazo del cazador Y de la peste destructora Con sus Plumas te cubrirá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 morando bajo bajo usted, Señor. Padre, usted nos cubre, oh, sí, nos gracias, cubre señora. con sus alas, nos cubre con el poder de su Espíritu Santo, Padre, porque usted vive y reina y es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, y en usted confiamos, Padre. Oh, mi Cristo en este momento, Señor. Alabamos y glorificamos su santo nombre. Gracias por venir a morir en la cruz del Calvario, para venir, Señor, a libertarnos del pecado, de la maldad, Padre Santo, de cualquier eh, problema, cualquier enfermedad, cualquier situación difícil que estemos pasando, Padre. Usted nos libera, Usted nos levanta, Padre. O bien, Señor, si morimos, que muramos en usted, pues si vivimos, para usted morimos, y si vivimos, para usted vivimos, sea que muramos, o sea, que, Padre, usted está con nosotros, somos de usted. Padre, gracias por su grande amor y su grande misericordia, Señor, porque lo principal, Señor, es que nuestra alma, Señor, nuestra alma, es usted, habite ahí, Señor. Que estén nuestras vidas, Padre, que seamos obedientes, Padre, obedientes por siempre, Padre, y usted siempre va a estar con nosotros. Amén. Padre, en este momento, Señor, orando, Señor, nuevamente, por cada país, Señor, que está pasando por esta situación difícil de esta pestilencia, de este COVID, Padre, que usted toque, Señor, con su mano de poder, que haya un arrepentimiento sí, sí, genuino señor. y sincero en las vidas de las personas sí, para que Santo. usted sane, sane la tierra, sane los cuerpos, Padre. Pero tiene que haber un arrepentimiento genuino y sincero delante de usted. En sus preciosas manos, Señor, ponemos este mundo, Señor, que está ahorita pasando por esta situación difícil, Padre. Pero tiene que haber ese arrepentimiento genuino y sincero. Ante usted, Padre. Gracias le damos por, Señor, cubrirnos, Señor, de todo mal, de todo peligro. Gracias, Señor, por permitirnos dar este mensaje, Padre, a través de estos medios. Y que mucha gente, Señor, que en este momento esté viendo y escuchando este video, Padre, usted sea con ellos. Y pueden compartir este video, Padre mío, porque... Nada imposible hay para usted, toque con su mano de poder, Así. que en este momento, Señor, eh, en, pueden ver esto, Señor, o más tarde, o en la noche, a la hora que, que la gente pueda, y se dé el lugar, Señor, de estar en esa comunión, Señor, con usted, Padre, usted toque vidas, toque, toque los corazones, Padre, y que haya sanidad en el nombre poderoso de su Hijo amado, Cristo Jesús, aleluya, padre. amén. Am, y amén, amén. Ya estamos para irnos mis amados. Ya, ya son 41 minutos y medio. Aleluya, alabado sea eh, su santo nombre. Solo que quiero leer un pasaje más de la escritura y una última oración. En Mateo 18, 19 y 20 nos dice así, otra vez os digo que si dos, dos, de vosotros. Amén. Se pusieran de acuerdo de, en la tierra. Acerca de cualquier cosa que pidieran. Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y aquí se está cumpliendo. Aquí amén, estamos amén, los dos. Amén. Más tú que estás ahí. Ay, Porque donde Ay, están precioso dos o amén. tres. Precioso eres Nosotros sea, somos amén. dos. Más tú. Ya somos tres. Es nombre, Congregas en mi nombre. Allí, Allí estoy aquí. yo en medio de ellos, el gracias, Padre. Entonces, ¿Qué quiere decir esto? Que se cumpla su palabra. Que se cumpla Señor. su palabra, sí, cumpla su su palabra Señor. cuando dos y tres contigo Señor. o más podamos estar sí, Señor. en una misma visión, en sí, un Señor. propósito y Aleluya. principalmente y fundamentalmente en ese crecimiento espiritual, Señor que solamente puede venir y emanar de aleluya. Dios. Aleluya. Cuando sí, buscamos, sí, como leíamos ahí en, sí, en crónicas, si se humillara mi pueblo, sobre sí, el sí, cual sí, mi nombre sí. es invocado y oraran y buscaran en mi rostro, y se convirtieran en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los sí, cielos, sí, su y sí, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Aleluya. Padre. Dios, Señor, alabamos su santo nombre. Como nos daré gracias. Gracias, Señor, por su grande amor y su grande misericordia, padre. Yo jamás pensé, Señor, oh, Cristo, que un día Dios yo Dios pudiera Dios estar Dios haciendo Dios esto. Dios, señor. Oh, Padre. Gracias, Pero gracias, padre, Señor. Gracias, gracias, Señor. Porque si sí llegó y ese día de Jesús. en que le conocimos, sí, cuando señor. mi esposa, Señor, gracias, padre. Gracias, pidió padre, por señor. mí. Sí, señor. Yo sin darme cuenta. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y luego cuando yo me vida, atreví sí, señor. a pasar aquel altar, Señor, sí, mi Cristo. a entregarle mi vida. Bueno, y que de ahí en adelante, Señor, usted pues, sí, ha hecho grandes cosas sí, señor, en nuestras vidas. Son grandes son tus obras oh Jehová glorificado sea su santo nombre Padre porque son miles de horas ay, Señor ay, que ay, hemos estado predicando santo eres, miles, miles, santo miles de horas santo, Señor Dios, gracias, gracias. Gracias, gracias, cientos y cientos de videos Señor y Padre Santo y aquí gracias, estamos y queremos continuar ay, y queremos ampliar las estacas Para que la carpa sea más grande Sí, Señor Gracias, Padre Hasta que usted venga por su pueblo O nos llame a su presencia, Señor Sí, Señor, así es, Padre Y Padre Santo En el nombre de Jesús oramos, Padre Padre Santo y Eterno Sí, mi Cristo Bendiga a todos aquellos gracias, que se unan con nosotros, gracias, Señor Señor y que desarrollen sus capacidades y sus habilidades a través de su palabra santa señor santo eres yo a los ejércitos gracias padre padre gracias, mío señor gracias por bendecir a cada siervo y a cada sierva su sí, señor sí señor en sus preciosas manos los ponemos y a cada señor. hermano y a cada hermana señor que sí señor a sus capacidades están, están haciendo su trabajo están compartiendo su palabra señor esos misioneros sí, señor. Esos Hombres y mujeres que salen Señor Dejan sus familias sí, incluso señor. O se llevan sus familias A ir a estos lugares Donde sí, señor. No había ningún conocimiento De su palabra O que se ha batallado Para entrar en esos países Pero bendígale Señor Bendiga a sus familias, bendiga a sus hogares. Sí, Señor. Y bendiga, Señor, bendiga, aquellos señor. que están haciendo esta hora preciosa bendiga, de evangelización Cúralos. mundial. Cúralos de todo mal y todo peligro, Señor. Y Padre, de gracias por lo que hasta aquí usted gracias. nos ha dado sí, a nosotros, Señor. señor. Y permitan hacer mucho más que esto. Sí, Señor. Porque lo anhelamos, Señor. Aleluya. <coughs> Aleluya, glorificado sea su santo. Lo anhelamos, Señor, que eso un día pueda crecer de tal forma, de tal manera. Sí, mi Cristo. Que podamos estar las 24 horas, Señor. Obviamente no nomás nosotros, sino con un grupo sí, de señor. hombres y mujeres. Dispuestos a dar también sus tiempos que, que se unan con este mismo propósito señor. Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús Sí, Señor Bendiga sí, señor. aquellos, señor, señor, que se unan su nombre, señor. Gracias, Padre Y gracias, Padre Santo, porque hasta aquí Usted ha sido con nosotros Gracias, mi Señor, gracias, Padre En Cristo Jesús Sí, Señor y A ti te digo, mi amada gracias, Recibe la bendición Aleluya, recibe, En el nombre del Padre, la en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Santo. sí, Señor. Aleluya. Gracias, Aleluya. Por la Amén. Amén. En el amén. nombre de Jesús. Y amén. Pues bendiciones, mis amados. ¿Qué les pedimos? Bendiciones para todos y cada uno. Compartan, compartan este material. Compartanlo. Y dejen que Dios bendiga sus vidas por hacerlo. Así sea. Y hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Un abrazo con amor, con cariño y bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Y gracias por estar compartiendo estos videos. El Señor le bendecirá grandemente. Gracias, Señor, por, por este tiempo que nos has dado. 48 minutos con 21. Alabamos y glorificamos su santo nombre. Gracias. Gracias al Señor. Bendiciones. Bendiciones.